Y me va a servir también, espero, para que algunos de vosotros os derivéis hacia, hacia aquel canal Si tenéis queréis echarle un vistacito eh, En este canal, pues como digo, temas guitarreros únicamente Sin banjo ninguno Ea, con dior Bueno, pues hay un poquito de ruido de fondo del ampli que podéis escuchar ahí Y eh, esto lo que vamos a hacer Vamos a, a retomar lo que empezamos un día y nunca terminamos Que es lo del Cajet, ¿vale? Cajet C2 a, La, G, Sol, E, Mi, D, Re, ¿vale? Cajet, ese sistema Cajet, que consiste en, digamos, utilizando esas cinco posiciones de un acorde, pues intentar aprovechar al máximo todas las posibilidades de solo, o todas las posibilidades de escala, de melodía, que podemos tener en la posición de estos acordes, ¿vale? otro día hicimos el, el, escalas en Do, es decir, la posición C, de cajet y hoy vamos a coger la posición la y de hecho también vamos a tomar la tonalidad la vamos a tomar la tonalidad la el acorde de la de toda la vida también podemos agregar la sexta que entra ¿vale? que es el acorde de la que hemos aprendido todos en la iglesia que es este en el segundo traste la pulsamos la tercera la segunda perdón la tercera la cuarta y en este caso también entra al aire la quinta y la sexta. La... la prima iría al aire también. Poniendo el acorde de iglesia. Pero vamos a coger... Eh, lo vamos a estar tocando más bien así. Un poquito más rockero. ¿vale? Sin tocar la prima, porque entonces sería otro acorde. Y tomándonos la libertad a veces de tocar la quinta y la sexta. vale Entonces, en el sistema caje. Esta sería la posición La y tenemos que sacar el resto de posiciones. Esta sería la posición La. Ahora tenemos que sacar la posición eh, Sol, vale. Este es el acorde Sol o así. Así. Este dedito lo podemos poner. O no. Entonces tengo que encontrar dónde poner el acorde Sol, perdón, el acorde La, en esta misma posición de Sol y es relativamente fácil porque si esto es Sol esto es la Los trastes más abajo Y lo que tengo que hacer simplemente es Poner el acorde sol, que sería este Si lo toco así No es un acorde la mayor Lo que tengo que hacer es pulsar también La cuerda cuarta y la cuerda tercera Para que me salga el acorde sol completo Así resulta difícil Yo le pongo la, la cejilla completa ¿Vale? Hay otra variación que es Partiendo de aquí, ¿vale? Fijaros en esta nota y en esta nota. ¿Vale? Esta nota y esta nota. Pues si yo pongo... Perdón, esta nota y esta nota. que La pondríamos si pongo el acorde de Sol de esta forma. Es un acorde un poquito como más avanzadillo. Pues entonces yo puedo poner... así ¿vale? y sería un poquito equivalente a la posición eh, esta de sol que hemos que hemos comentado la posición esta pero movida hacia abajo vale o mejor dicho hacia arriba pasa que esta queda al aire y tendría que no tocarla porque si la, si la dejo al aire sería un, un acorde de sexta no sería un acorde normal eh, la mayor vale entonces la mayor la mayor Luego tendríamos a continuación la posición mi, que es esta que es el acorde de barra de toda la vida Es decir, como si yo cogiera el mi mayor, que es este ¿vale? Pero lo moviera al traste séptimo Y le pusiera la cejilla para que las cuerdas no estuvieran al aire ¿Vale? Esa básicamente es básicamente la posición Luego tendríamos el acorde re, o la posición re, que sería, este es, si os acordáis, este es re mayor. Si lo muevo al traste 10, sería la, ¿vale? Y para que pueda tocar alguna cuerda más, no simplemente la cuerda, dejarla toda la, la, la sexta, la quinta, la cuarta al aire, puedo poner esta ¿Vale? Igual que puedo ponerlo aquí también. 10 es como si pusieran el re que tenemos normalmente en el traste 2 en el traste 10 y por último muy similar a esto que tenemos aquí básicamente agregándole esta nota pues tenemos la posición de perdón la posición C la posición de es esta, esta la posición C que es como si pusiera la orden de Do que lo tenemos aquí simplemente que empezando desde el a partir de aquí ya repetimos Y volvemos a tener En formato barra Volvemos a tener este mismo acorde aquí. Y ya podríamos repetir no, Normalmente no vamos a poner acordes aquí abajo Pero por si acaso ¿Vale? Entonces, repito La Esta es difícil La La La O también así Vamos a poner esta y la ¿Vale? todo es el acorde de la y hoy nos vamos a ocupar de la posición la, posición A o la y la posición G, que también es La, pero en la, el formato como si fuera el acorde de Sol, que es más difícil de todo esto que hay aquí, de todos los que hemos puesto, ¿vale? Bueno, vamos al lío. Bueno, pues estamos aquí. vamos a tratar de ver es qué posibilidades tengo aquí de, de escala y quizá también de tema... no me voy a mover del, entre el traste 0 y el traste 5 todo va a estar aquí. ¿Qué, qué cosas tengo aquí para tocar la mayor, vale? aparte del acorde de la mayor. Entonces puedo tocar, puedo tocar double stops Aquí me he tenido que ir al traste 6. Puedo tocar los el... El acordes evidentemente y las escalas. ¿Vale? Bueno, pues vamos a vernos en detalle. Vamos a empezar con una escala con cuerdas al aire, que es la que acabo de hacer ahora mismo. Y es relativamente fácil. Eh, lo que yo suelo intentar buscar es simetría, Es decir, cuerdas en las que hago lo mismo aproximadamente. Por ejemplo, la cuerda quinta. La cuerda cuarta. Hago lo mismo. Y en la cuerda primera. Hago lo mismo. ¿vale? Con lo cual ya tengo la, la mitad de la escala prendida. Que es aire, dos, cuatro. Aire, dos, cuatro. Aire, dos, cuatro. Aquí me falta... Una última nota que sería esta, que vuelvo a la, ¿vale? Pero eh, para buscar la simetría eh, la, la encontramos así. Entonces hacemos aire 2, 4, aire 2, 4. Ahora tengo que pulsar el traste 1 de la cuerda tercera. 1, 3. Ahora voy a la otra vez. Aire 2, 3. Pongo el 3. Aire 2, 4, 5 Aire 2, 4 Aire 2, 4 1, 3 Aire perdón 1, 1, 2 He dicho 2 y la guitarra me ha dicho He dicho 1, 3 y la guitarra me ha dicho 1, 2 ¿Vale? <ríe> Repito Aire 2, Aire 2, 4 Aire 2, 4 Esta sería, que la podemos utilizar para tocar cualquier melodía de la mayor en torno a, a este acorde, ¿vale? Ahora, ¿qué podríamos tocar en la mayor en, tor en torno a la posición de, de sol? Posición de sol, recuerdo que no es que estemos poniendo un sol, estamos poniendo un la, pero estamos poniendo como si moviéramos el acorde sol desde el traste 3 al traste 5. Pues podemos hacer la escala partiendo desde aquí y eh, la vamos a tocar entera, vamos a tocar la posición entera, incluyendo eh, esta nota que realmente no, digamos, mm, empezaría aquí, la escala aquí, ¿vale? Pero quiero que extendamos un poquito también, que me va a servir para, para simetrías. Las simetrías son las siguientes. 2, 4, 5. Esta es igual. 2, 4, 5. Y esta es igual. Otra vez. 2, 4, 5. ¿Vale? Y la escala completa sin poner cuerdas al aire. 2, 4, 5. repito 2, 4, 5 2, 4, 5 2, 4, 1, 2, 4 2, 3, 5 2, 4, 5 o al aire al aire quiero decir poniendo cuerdas al aire cuando practiquemos esta escala estas escalas nos vamos a procurar no como estoy haciendo yo ahora mismo no darle todo downstrokes, no topa abajo, sino intercambiando, es decir, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, vale, para no coger el vicio que yo tengo que está tocando topa abajo y eso me impide luego alcanzar velocidad, vale, y me quita precisión. Evidentemente, hay que hacerla para adelante y para atrás. Para adelante y para atrás. Y aplicamos la misma religión que aplicamos con el banjo, que es el banjo que está aquí ahora mismo, animalito mío. Aquí lo iba a enseñar, pero no, no lo enseño. Que es el cansinismo: cansinismo. es decir, toca esto hasta que reviente. Revientes tú y, y tu familia. Y recomiendo, ya que tenemos una guitarra eléctrica, quitarle el volumen para no dar por culo, o ponernos los agricultores de los oídos y... Ahí, ¿ves? Ahí se me ha ido una nota. Porque le doy dos veces en vez de alternancia. Ahí he metido una nota que más. Bueno, pues eh, esto, ¿vale? Otro día os voy a hacer las, las posiciones aquí y qué escala puedo obtener por poner, no, en qué estaré yo pensando. Poner... Qué mal toco estoy está tocando esta, esta, esta escala. ¿vale? para esta y para esta también ¿vale? eso lo hacemos otro día para no saturarnos nos quedamos con esto resumiendo o. vale y ya está y a Ella, para ayudar a practicar es interesante eh, grabarse el acorde ¿vale? y tocar sobre él así que es un poquito menos aburrido porque así me permite eh, digamos, tratar de meter melodías ¿vale? melodías básicas repetir, repetir notas o cambiar un poco la, el, digamos, el, el tempo en el que lo estoy tocando a veces un poquito más rápido un poquito más lento me refiero a la melodía y se nos hace un poquito más menos aburrido. Entonces voy a grabar un acorde de la y voy a intentar simplemente meter la escala y hacer variaciones. Venga, tengo el looper funcionando. a ver si cuadra, espero que sí. bueno, pero no sirve La séptima sí, vale. Me he ido por ahí por, por petenera. Y si quiero tocar solamente la escala mayor, quiero decir, vamos a la simetría. sino triki triki triki triki triki triki triki triki hasta que tengamos memorizado esto en la mollera importante uy que qué y todo esto lo tengo que hacer para todas todas las eh, las notas no una vez que te aprendas una esto es movible es decir que cada vez que te vayas a otra posición es decir si yo me aprendo esto aquí si yo quiero tocar en sí Exactamente la, en la misma escala. Lo que tengo que tener en cuenta es que aquí ya la, el tema de las cuerdas al aire no lo voy a tener. Que voy a tocar en do. La misma. La misma escala. Es decir, que me aprendo una y ya me sé todas. Puesto, puesto que me había estado orientando... sí do. Me había estado orientando desde esta nota de aquí. ¿Vale? Esta nota de aquí que me dice dónde tengo que empezar. En re lo mismo. Estoy aquí. Pues en la misma escala de aquí. ¿Vale? Es decir, que es muy interesante do en mi, perdón, la misma. Aunque en realidad empezaría aquí Pero la puedo extender ¿Vale? Y veis que vais, eh, vais a, a empezar a ver Solos por todos lados ¿Vale? Porque una vez que me aprendo una Ya la puedo ir moviendo Y siempre igual, siempre to tomando como orientación En este caso que estamos Hemos cogido esta o al aire pero si tomo como orientación esta nota que es la la si do re mi a partir de ahí hago esta misma posición esta misma postura o estas mismas posturas estas mismas y toco en mi y en cualquier otro eh, otra tonalidad que yo quiera yeah, a ver si ya con esto bastante que es, me ha resultado un vídeo quería hacer 5 minutos me han salido por lo menos 15 o 20 ya yeah con viola.